Yo escuché sobre Bitcoin en el año 2015 más o menos. Pero me metí a internet y como la mayoría, encontré un montón de páginas que decían eh, compra Bitcoin, invierte acá, o sea, un montón de páginas así. Y la verdad a mí me daba mucho miedo porque yo pensaba que me podían estafar, ¿no? Y de hecho eso sucede mucho. Muchas personas terminan comprando Bitcoin en plataformas o en páginas que de hecho no son legales y son de pura gente queriendo estafar, ¿no? Entonces yo no me involucré en ese momento y en el año 2017 yo estaba buscando alguna cosa en la que invertir, un dinero que tenía para un viaje que iba a realizar. Y un amigo me presentó al que es mi socio David Noriega y él me, me empezó a explicar sobre lo que, era, lo que era Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda que funciona a través de algo llamado blockchain, que es un registro de transacciones que es inmutable, es pública, es abierta y pues toda la gente puede participar sin ninguna discriminación. También lo podemos ver desde un punto de vista ideológico como una forma de vida y una forma de pensamiento, ya que la mayoría de las personas que estamos involucradas en cripto eh, queremos eh, una libertad y una autonomía como individuos. Los pesos mexicanos que utilizamos comúnmente están atados a un gobierno que decide las políticas monetarias, decide la emisión, decide incluso, por ejemplo, si se decomisa una cuenta bancaria. Todo lo que se haga con el dinero ellos son los que deciden, no tú. Entonces, con las criptomonedas, como es una moneda libre y que es manejada por el pueblo en sí, no tenemos que estar atados a lo que dicte un gobierno, sino que nosotros mismos decidimos cómo lo utilizamos, a quién lo enviamos, cómo se va a avanzar en esta tecnología. Entonces, eh, logramos tener una autonomía y una libertad, que es lo que te mencionaba. La mayoría de las personas piensa que el dinero es algo que te dicta una autoridad. Y si tú te pones a analizar la historia del dinero, te vas a dar cuenta de que el dinero ha tenido muchas formas a lo largo del tiempo y que estas formas eh, simplemente tenían ciertas características, que mantuviera su valor a través del tiempo, que fuera transportable, que fuera divisible y que la mayoría estuviera de acuerdo que tenía un valor ah, y también que fuera escaso. Algo que no tiene ya esa propiedad del dinero que nosotros utilizamos todos los días Porque el dinero que nosotros usamos todos los días, los pesos y los dólares Tiene una emisión ilimitada O sea, pueden los gobiernos imprimir más y más y más y más Y eso va provocando que se vaya devaluando el valor de ese dinero Entonces, el dinero para mí es un consenso Porque si tú y yo decidimos el día de mañana que algo es dinero Y la mayoría nos sigue Nadie nos puede tener, ni el gobierno ni nadie yo creo que nos estamos encaminando hacia una realidad que puede ser un tanto distópica, en la cual todos los bancos y los gobiernos puedan vigilarnos a través del dinero digital. Por eso yo prefiero mil veces Bitcoin y otras criptomonedas que tienen más privacidad, que tienen más libertad para los individuos que una moneda digital. Nosotros estamos muy acostumbrados a que un sistema está sobre nosotros, ¿no? a que alguien nos dicte lo que tenemos que hacer y no tiene por qué ser así, o sea, nosotros deberíamos tener esa libertad de hacer lo que quisiéramos con nuestro dinero porque es nuestro, ¿no? nosotros lo estamos generando, entonces esa es mi principal motivación, que las personas entiendan, aprendan y además eh, empiecen a, a liberarse de este sistema que nos ha mantenido de esta forma durante ya varias décadas.